¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy David Peña. Espero que tanto ustedes como los cercanos a su corazón estén bien. Este video, este comunicado, tiene la intención de entender correctamente lo importante que es la información validada, confirmada, consensuada, la información clasificada, la información reconfirmada acerca de las enfermedades raras. Si se tiene información en esos términos de precisión, las decisiones que se toman son las correctas. Si no, damos palos de ciego. Es muy importante que entendamos esto porque en México, sobre todo en los últimos años, todos tienen cifras diferentes, todos tienen promedios diferentes, todos tienen consideraciones diferentes. Y lo que yo voy a extender a ustedes es lo último de lo último que en Europa, Asia, Oceanía... América del Norte y América del Sur, se está eh, entendiendo como los datos correctos y la información validada de las enfermedades raras. Hay en el mundo poco más de 300 millones de personas con una enfermedad rara. Es decir, aproximadamente el 4% de la población mundial. Eso cuadra perfectamente para México, de 137 millones de habitantes, 4% tienen una enfermedad rara. Eh, existen, ahora sabemos, poco más de 7.000 enfermedades, pero se supone que el pico al que ya podemos estar pensando en llegar es más de 10.000. El 85% de ellas es de origen genético. Estas afectan a una persona por cada 2.000. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Casi todas estas enfermedades son crónicas, eh, degenerativas, complejas, discapacitantes y en ocasiones, y de manera frecuente, amenazan la vida. Eso es muy importante. Las familias con individuos con enfermedades raras tienen desequilibrios enormes. Se enfrentan a un abismo de desequilibrios impresionante. Eh, sus desequilibrios son directamente con su paciente, con sus familiares, con sus cuidadores, con el entorno, es muy complicado. Eh, un enfermo con padecimientos de este tipo, con enfermedades raras, conlleva en el circuito más íntimo de su participación a personas, amigos, familiares, que tienen eh, necesidades no satisfechas en salud, en calidad de vida, en equidad, en inclusión social, en acceso eh, a educación y a tratamientos, en empleo, etc. Ya no hablemos del de entorno financiero, se ve vulnerado dramáticamente. Las enfermedades raras empobrecen al más acaudalado, sobre todo cuando no se tiene la atención institucional del de, eh, aparato de salud de los países. Las enfermedades raras pasan por por un desconocimiento enorme, enorme. Y esto se debe a, a la falta de, a falta de preparación y de conocimiento del, del entorno médico. Hay muy pocos médicos, pero muy pocos médicos en el mundo que, que entienden de estos procesos, de estos padecimientos, de estos tratamientos. En México hay muy, muy pocos que son... Capaces en estas áreas, menos de 100, según mi estimación, menos de 100. Y, y eso es muy poco para nuestra población. Y esos 100 están eh, divididos, están esparcidos en el IMSS, IN, Instituto Nacional de, de Pediatría, en el IMSS, en el iste en Pemex, en Sedena, etc. O sea, hay muy pocos, muy, muy pocos. Esta falta de conocimiento médico atrofia de manera impresionante el, el estado de salud que guarda un enfermo con un padecimiento de estas condiciones. El, el retraso en su diagnóstico afecta horriblemente. En el mundo actualmente los tiempos de diagnóstico son eh, variados. En, en Europa y América del Norte y hacia Oceanía, eh, hablamos de 18 a 36 meses y en algunos casos, unas cuantas semanas. Eh, es muy rápido. Eh, el reconocimiento de los síntomas es también tardado. Eh, el, el, el entender las discapacidades que se van presentando eh, y debido a qué, también es complicado. Eh, por supuesto, esto genera un motor que no prende hacia su participación social, hacia su participación productiva, hacia su participación del engranaje de su universo más inmediato. Es muy complicado, es muy complicado. Esto eh, hace difícil el tránsito de los pacientes con este tipo de enfermedades en el mundo, no solo en México, sino en todo el mundo. Las enfermedades raras hasta recientemente son eh, más tratadas con atención. En México, desde hace 23 años, hemos hecho un esfuerzo. Hace 23 años nos recibió la, la Cámara de Diputados y nos regaló tiempos de, de esos tiempos oficiales en radio y televisión para hablar de las enfermedades lisosomales, que son raras. Nos dieron un mes completo y había repeticiones a cada rato. Eso fue hace 23 años. Luego en el 2015 hicimos el la Semana de Enfermedades Raras en México, junto con el Icor trajimos a expertos de todos los continentes, eh, vinieron personas de 26 países y ayudaron mucho a visibilizar, a hacer visible el entorno de las enfermedades raras. En aquel tiempo invitamos a que algunas diputadas estuvieran participando en esto, seis o siete diputadas estuvieron con nosotros, algunas que todavía están, ahora ya son senadoras, algunas que ya se fueron, pero desde ahí las invitamos. Había del PAN, del PRI, del PRD, de, de todos los partidos. De, de todos los partidos. Eh, fue un encuentro muy interesante. Y eh, en verdad es eh, importante que entendamos que estos asuntos no son del de ejercicio para tareas importantes a partir de, a partir de ahora. Desde hace 25 años están siendo atendidas por nosotros desde Pide un Deseo, desde la FEMEXER y por otros también en otros eh, ámbitos, bajo otras organizaciones, haciendo un esfuerzo. Hace muchos años, no, no es de ahora ni por obra y gracia del Espíritu Santo, ni porque se le ocurrió a un eh, funcionario o que se le ocurrió a algún doctor, no, no lo hicimos desde hace muchos años. Sin embargo, todavía tenemos que entender cómo argumentamos correctamente todo el engranaje para poder ponerlo no solo en la opinión pública y en el entorno de los legisladores, la academia, las instituciones, sino en todos lados, en todos lados. A la silla de, de nuestro trabajo le hace falta una pata y, y normalmente se desequilibra. Los enfermos con padecimientos rojos deben tener una condición de equidad, justicia, valoración correcta, acceso, por supuesto, eso demanda... El, cuarto constitucional, aquel al que en el cuarto constitucional modificamos hace ocho años, nueve años el 224 bis y 224 bis 1 para que existiera los términos enfermedades raras, gastos catastróficos y todo lo relacionado a este tipo de padecimientos. Eso lo hizo la, la Federación Mexicana y el proyecto Pion en Deseo eh, después de 50 años que no se hacía nada en ese entorno. Ahora hemos hecho mucho más. Necesitamos que eh, más trabajo se agregue a este esfuerzo. Es importante, como ya les dije hace un rato, eh, existen poco más de, de 7000 enfermedades, para las cuales solo hay tratamiento para poco más de 500 en el mundo. Eh, desafortunadamente en México hay tratamiento para 20 de esas 500, para 20, hay, hay 500 tratamientos y en México el Consejo de Saludidad General solo contempla 20. Y evidentemente tenemos un trabajo que hacer que está pendiente y que es enorme, enorme, enorme, enorme. Si bien es cierto que la Cofepris ha aprobado más eh, medicamentos para, estos para estas enfermedades con tratamiento, lo cierto es que pasan la Cofepris, pero no pasan el Consejo de Saludidad General. Y esa es una paradoja terrible, porque existe el medicamento, pero no está a disposición de los mexicanos. Error. Esto se tiene que corregir. En el universo de los mexicanos, en el universo de, de nuestro país, tenemos eh, claramente identificados, gracias a Accesalud, Salud, que es un brazo de trabajo académico de, del Proyecto Pío en Deseo y de la Federación, tenemos a que ha identificado a poco más de 500 enfermedades en el territorio nacional, norte, sureste y oeste, eh, con pacientes en todas las áreas sociales de este país, más de 500 enfermedades, solo hay tratamiento para 20. Claro, de esas 500, muy probablemente un buen número de ellas no tenga tratamiento, pero otro buen número también debe de tener tratamiento ya y no se les está dando. Eso es muy importante señalarlo, muy, muy importante. En México no podemos seguir tan atrasados en ese, en ese campo, en ese aspecto, porque... Los que lo sufren son los de siempre, los pacientes. Los que no tienen tiempo son los pacientes. Los que no pueden ser rehenes de decisiones políticas o cuestiones partidistas, esos son los que siempre la sufren. Eh, escuchen la siguiente numeralia. 70% de los cuidadores de pacientes se ven afectados dramáticamente porque en su entorno se reduce. Su tiempo a disposición, se reduce su tiempo para actividad profesional, comercial o social, 70%. En el 58% de los casos, los cuidadores ven afectada su continuidad escolar, si son en esas edades, o su continuidad profesional, si ya pasaron del universo de las universidades o más allá. Eh, en muchas ocasiones un cuidador pierde hasta dos meses de, del año en, en estar atendiendo cuestiones específicas de su paciente. Es dramático esto. Y al cuidador nadie le paga. O sea, lo hace porque no le queda de otro. O porque quiere. 69% de todas las familias con enfermedades raras reduce sustancialmente su ingreso familiar y no solo eso, el ingreso familiar se destina en una gran proporción hacia sus enfermos, lo que vulnera aún más el proceso. Ocho de cada diez familias con un enfermo con padecimientos raros solo tiene a su mamá al frente de la batalla. Eso es dramático, dramático. Hay un muy importante número de enfermos que en el mundo son atendidos con, sobre todo en estos tiempos, terapias en casa. En México, ninguno. Porque no se ha tomado la decisión, porque las autoridades no terminan por entender la conveniencia, porque no terminan por comprender la urgencia, porque no terminan por comprender que es una prioridad. Ahorrarían tiempo, espacios en hospitales. El, el mecanismo, el proceso está absolutamente confirmado, comprobado, que es eficiente y es eficaz. Se practican Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile. Ya no les hablo de Europa, ni de Asia, ni de Oceanía, ni de Estados Unidos o Canadá. Se practica casi en todos lados, menos en México. Se practica hasta en Costa Rica. En México no, y eso afecta sobre todo hoy a los pacientes que tienen que ir a los hospitales con el peligro de contagiarse, cuando podrían ser infundidos en casa o en centros especializados. Todo esto hace que el universo de pacientes con estas enfermedades tenga esta óptica tan convulsionada, en el ejercicio de su cuidado, su atención y la disposición sanitaria a su favor. Si tenemos estos números claros, si entendemos que en México no hay centros especializados de referencia eh, como debería de haber en cada uno de los estados, por lo menos uno, si entendemos que la condición de las videoconsultas es cero para estos pacientes, si entendemos que el proceso se nulifica en acción y efectividad cuando se suspenden tratamientos. Si entendemos que hay una discriminación por edad, porque a cierta edad el paciente deja de recibir su tratamiento. Si entendemos que no es la mayoría de edad el punto en el que se acabó la enfermedad, sino que la enfermedad ha llegado hasta ahí, pero controlada y debería seguir siendo controlada. Si no entendemos todo eso, estamos perdidos. Y esta numeralia que les acabo de dar es la más actual la que en Europa, Rare Diseases International, en Estados Unidos, North, en el mundo, Icord y muchas otras organizaciones tienen como la base de información más importante para tomar decisiones. En México es una ínfima cantidad de pacientes con estas enfermedades los que son atendidos adecuadamente. El universo total que registra este país, están o sin diagnóstico o con diagnóstico sin tratamiento o con tratamiento suspendido o con tratamiento interrumpido o intermitente. Todo esto lo tenemos que entender a cabalidad. salud es un brazo muy importante de acción académica, de investigación para nosotros. Tenemos un mapeo correcto de las enfermedades, más de 500 en México, de las regiones donde estas afectan y de la población a quienes afectan. Es un mapeo muy importante que se ha hecho en México, es el mejor, es lo mejor que hay en este momento. Entiendo que ahora mismo Fonsalud se va a encargar del de registro de enfermos, la base de datos, eso es muy complicado, va a tardar mucho tiempo, pero nosotros ya tenemos en este momento, no digo que no se vaya a hacer, un dato, en el mundo salvo el registro de los italianos, con Domenica Tarusio, no existe ningún otro recurso como base de datos tan confiable. Ni en Japón, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni, ni, ni en Inglaterra, ni, ni en España, no existe. Es muy complicado, muy complicado. Ya entiendo o quiero entender que con la idiosincrasia del mexicano va a ser todavía más complicado. Pero en fin, esta numeralia que les acabo de dar es precisa de lo que últimamente se ha investigado acerca de estos padecimientos. Espero que les sirva para que en sus eh, posteriores a este documento charlas con otros quienes les pregunten acerca de, de estas enfermedades, ustedes puedan contestar de manera asertiva, con datos confirmados y confiables. Como siempre, muchas gracias por su atención y espero que estén muy bien todo el tiempo. Bye.